Dioses del amor y la luz, les pido por protección esta noche. Protéjame y a mis seres queridos, que ninguna energía mala entre aquí. Estamos protegidos, no hay nada más que temer. Luz encima de mí. Dioses del amor y la luz, les pido por protección esta noche. Protéjame y a mis seres queridos, que ninguna energía mala entre aquí. Estamos protegidos, no hay nada que temer. Luz encima de mí.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 Hoy es exactamente primero de noviembre y bueno, hoy vamos a tratar de hablar con Marie así igual como lo hice con Amy ayer porque creo que a Marie le molestó un poco que solo quisiera hablar con, con Amy eh, Ya les puse unos fragmentos de historias que pude tomar en, en Instagram me cierran las puertas, escuchan cosas, eh, definitivamente las tuve que separar. Una medium se contactó conmigo y me dijo que definitivamente las tenía que separar. No, no estuvo bien desde un principio haberlas puesto juntas, es por eso que a lo mejor se está deteriorando un poco más Amy. Amy pasó de hecho su primera noche acá sola y Marie ahí arriba y de hecho sí pude notar como que no hubo tantos ruidos de la noche no me animo a jugar el péndulo con ella porque definitivamente una de las dos aquí me está engañando Amy ayer me pidió que le quitara sus ligas y a Marie no hablé con ella entonces hoy vamos a tratar de contactarnos con ella de la misma forma que con Amy vamos a utilizar la misma aplicación se supone que me dice unas palabras al azar pero no, no tan al azar, o sea, no contesta sí, no o así, no Sino que contesta pues palabras y uno tiene que saber interpretar más o menos Y me recomendaron otra aplicación como un Spirit Box Y se supone que ahí se pueden captar cosas que son como que de las mejores aplicaciones eh, De hecho varios eh, youtubers de terror o investigadores de lo paranormal utilizan estas estas aplicaciones, entonces pues bueno, vamos a utilizar primero la primera para ver si nos tiene que decir algo. Por otro lado, acá tengo la vela del hechizo de protección, lo que ustedes escucharon ahorita, al inicio, fue su pues el hechizo que me mandó quien me vendió a Marie, fue un hechizo de protección, no lo quise hacer ayer en Halloween porque realmente es que no sabía qué, qué rollo con todo, ya lo hice y tengo que dejar o que la vela se apague sola o que se consuma, o sea, si se va a consumir se va a apagar obviamente, entonces esta la voy a dejar por un lado y ya que esta vela se apague ya significa que, que el hechizo está completo, entonces mientras le vamos a estar preguntando, vamos a dejar que esto se consuma y justo aquí lo voy a poner por un lado con cuidado, ustedes no se preocupen por eso, no sé si ustedes notaron, ayer cuando estaba hablando con Amy, se hizo un corazón en su vela, súper extraño. Yo personalmente nunca había visto que algo así ocurría con una vela, ni veladora, ni nada. O sea, era un corazón y estaba rojo, se los juro. Ok, entonces ya tengo aquí listo para buscar las palabras que nos diga. Vamos a abrir la aplicación igual que ayer. Haga clic en el botón para iniciar la grabación. Marie? Arrisco Arrisco Arrisco ¿Otra entrada que contiene la forma? Frecuencia de uso y año de origen Okay. Pausa. arrisco es riesgo me dijo Bausa, E, B, A, U, Z, A. Madero sin labrar de dos o tres metros de longitud. ¿Como madera? Marie. Marie, ¿nos puedes decir un poco sobre ti? está subiendo mucho eso, no pasaba ayer, y no habla mucho, Marie, te molesta Amy, no quiere hablar, Macoleto. Majoleto, majoleto. Tercerista. Majoleto es. es un árbol tercerista. Dice, una se presenta cuando un sujeto inicialmente extraño al proceso se encuentra legitimado y tiene un interés propio. Para acudir a un juicio preexistente No sé qué me está tratando de decir Y se salió de la aplicación A ver Haga clic en el botón para iniciar la grabación. Localismo domésticamente. Ahora medio dos rápidamente. Localismo. Estima o admiración por la cultura y las tradiciones de la propia localidad o región. Si ¿Sí ven cómo no se le acerca como a como Amy. Los gatos desde que está Marie solo arriba no entran. Se los puse por historias Instagram en varias y no se le acercan tampoco. Emboreado, emboreado, emboreado que es que hay mucha niebla baja. Emboreado. Una más Marie, es que no te estoy entendiendo nada. Yo no vengo. Yo no vengo. Eso estuvo. Ofender. El morfismo Psicótico. Ok, dice aquí que ilomorfismo es... Uh, dice, los cuerpos se hayan constituidos por materia y la forma. O sea que... ¿Me estás diciendo que eres alguien? Y luego me dijiste psicótico. ¿Qué? Okay. Me dijo algo... Yo no vengo después ofender, psicótico. Yo no vengo... ¿Ella no viene a ofender? Eso es lo que me trató de decir Vamos a abrir la otra ¿Mavi? Vamos a aumentar como más la densidad, no sé ¿A quién Navi alguien contestó. ¿Nabí? Son David. ¿Navi eres tú? ¿Sí? ¿Dónde está Amy? ¿Sí? Dejo que sí? ¿Te gusta estar aquí, ¿me Ya vine. Mavi, ¿tienes cuatro años? Eh, que ¿Estar sola? Es cierto que eres una niña. Es Es que cree? Creo que están hablando al revés. Marin, ¿cómo me llamo yo? ¿Es tu casa? Como les dije, una de las dos me está engañando. Yo me guío mucho a lo que dicen mis gatos y definitivamente se le acercan más. A Amy que a Marie. Curioso porque, pues, Amy llegó misteriosamente y, y Marie no. Hello, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Javier Castillo, otro más para Jos Ulises, para Stephanie Reyes, para Angeli Rodríguez y para Yuri Sa Sayori. Y los seis comentarios del emoji secreto. Recuerden que este emoji lo doy cada que subo un video por historias de Instagram. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente.